Y scalping Trailers y Scalping, y Scalping Vamos a abrir nueva membresía Para Scalping, sí, señores Manejando un stop loss muy chico Que eso es lo muy importante Y utilizando la misma acción Del precio institucional Vas a recibir todas mis actualizaciones Vas a recibir todas mis proyecciones Obviamente me hubiera encantado Dejar siguiendo correr este trade No entiendo por qué salir Tendría, Tenía que hacer unas cosas Entonces decidí sacar el trade pero bueno, obviamente yo gestiono el stop loss cuando él se va moviendo. O oh, es muy importante para mí manejar el stop loss. No entiendo por qué algunas personas optan. O oh, bueno, sí lo entiendo de pronto porque les hace falta mejorar el gatillo. Pero miren cómo se salió aquí la vela muy brutalmente. Aquí fue el stop loss que yo manejé. Este fue el take profit. Lo hubiera dejado correr otros 50 pips para ejecutar positivamente ese trade. Fíjate cómo en esta semana he trabajado cuatro operaciones muy muy muy positivas. Son cuatro operaciones, no entiendo por qué realizan más de cuatro operaciones y todo esto es que lo vas a aprender dentro de Trading institucional Oficial dentro de la mentoría Plata. ¿Y por qué lo vas a aprender? ¿Por qué decido abrir esta mentoría? Porque quiero que tengas resultados. Vas a poder buscar stay profit 80 pips. De 150 pips, por ejemplo el que ahorita se está realizando y que yo ya me salí era uno de 150 pips y me salí antes, me salía los 100 pips. Pero la idea es conseguir esos take profit manejando 20 pips de stop loss, 30 pips de stop loss, 10 pips de stop loss si se diera. Manejando una buena gestión de riesgo y nos vamos a, especi a especializar necesariamente en el Nasdaq. Cuando no veamos oportunidad del enlace, vamos a ir al SP500. Son dos mercados muy importantes, dos mercados que mueven gran liquidez y que nosotros ganamos por esa diferencia de precio. Nosotros ganamos por la diferencia en la que se mueve, en la que compramos y vendemos el precio, es por lo que ganamos. Si el mercado no tiene liquidez no deberíamos estar adentro. Cuatro operaciones que me dieron 400 pips. Es lo que vas a aprender. Vas a aprender obviamente cómo diversificar estos 400 pips. No arriesgar todo el capital ya obtenido. Toda esa ganancia obtenida. Sino poderte apalancar con ese mismo capital. Vas a obtener ese indicador. Que son soportes y resistencias dinámicos dentro de la mentoría plata. Recuerda vas a obtener una comunidad, es una membresía mensual, cuando quieras la puedes cancelar si no te gusta, si no adquieres los conocimientos que querías o si adquieres lo suficiente y si decides irte o si tienes algún problema o pasa algo, puedes ya optar por la mentoría personalizada cuando ya veas que algo está ocurriendo en tu parte financiera, que siempre hay el mismo error, que estás entrando en círculos viciosos, la idea es sacarte de aquí de los mayores problemas que yo pueda con esta membresía pero bueno ya hay casos mucho más intensos donde quieres una mentoría personalizada y también te la doy simplemente la mentoría personalizada es para ver más a profundidad del precio a nivel macro desde mensual entenderlo en su totalidad profesionalizarte es ya para es con un chat mucho o sea el chat es privado ya yo exijo muchísimo más entonces Primero opta por la mentoría, plata es lo que te aconsejo, o si ya quieres ir a profundizar, a profundidad, cambiar todos tus hábitos, tus hábitos financieros, tu mentalidad, tus hábitos de trading, que yo te diga qué cambiar, qué no hacer, que tú me pases el reporte, que yo esté ahí de la mano contigo, pues puedes optar por la membresía oro, ya depende de tu visión y depende de tus necesidades, entonces simplemente buscando estos trades acá fuimos por 80 pips acá miren cómo sigue subiendo que uno se sigue lamentando porque yo iba manejando el stop loss aquí abajo ustedes me entienden, yo sé que ustedes me entienden porque les ha pasado esto y miren cómo sigue rompiendo y sigue subiendo otros 50 pips, en este momento pude haberme salido y bueno ir gestionando todavía el stop loss porque la idea es ponerlo en break even y luego ponerlo e ir asegurando profits, o esa es la idea irlo gestionando todo esto lo vas a aprender, como te digo, adentro de la mentoría plata. Simplemente vamos a hacerlo desde H4. Te Voy a enseñar cómo analizar desde H4 para abajo para que puedas encontrar estas oportunidades de negocio. Fíjese yo dónde participé dentro de los mercados. Mire estas zonas de acá. Entonces, mire estas zonas de aquí. Mire donde yo participé. Esto es lo que vas a aprender. Vas a aprender a hacer pocos negocios pero muy efectivos, que eso es lo importante. Es como un francotirador tiene que pegarle bien, no se puede estar gastando la, vara en cual, la bala en cualquier lugar. Entonces uno no puede estarse gastando el dinero en cualquier lugar haciendo cualquier negocio, como yo llamo negocio pendejo, donde no te va a dar ese, esa, ese recorrido del precio, que es lo importante. Entre mayor recorrido, más beneficios hay y el apalancamiento de, digamos, operar con 0.02 o 0.02. 0.5, etcétera, ya es una consecuencia de cuánto tienes dentro de tu cuenta base. Ya es una consecuencia de la cantidad de tu cuenta. Eso ya lo vemos más a profundidad allá. Entonces, fíjese estas zonas de acá y miren cómo los soportes dinámicos nos ayudan el indicador. Porque acá tengo otro indicador que es de volumen, que es el segundo que vas a recibir. Esta estrategia es brutal, obviamente va de la mano con la estrategia mayor. Yo filtro los pares, se los presento a ustedes. Yo les envío las oportunidades de negocio. Yo les envío las proyecciones dentro de la comunidad plata. Acá están todos los, servidos, los servicios. Vayan, por favor, y lean qué servicios hay para que sepan lo que están recibiendo. Y obviamente te enseño cómo dar el gatillo, dónde poner el stop loss, hay, proyección, hay proyecciones scalping. ...maestría en la acción del precio institucional... ...o sea, traders van a volverse en un master en H1, en H4... En H1. ...o sea, acá es brutal, es brutal... ...van a lograr esto, van a saber cuándo obviamente no operar... ...porque yo no les voy a enviar proyecciones de pares... ...para que no operen ahí... ...ustedes obviamente tienen que seguir todas las reglas... ...todos los parámetros... ...como no operar en estas zonas de aquí... ...entonces todo eso se les voy a enseñar... ...yo les voy a filtrar los pares... ...yo les voy a enviar las proyecciones... Van a estar ahí, van a mostrar sus resultados. Yo voy a estar ahí en la comunidad. Todo eso tienes ingreso. Apenas decidas acceder a la comunidad plata. Tienes siete días de garantía. Me puedes contactar, contactar por WhatsApp si tienes alguna duda en profundidad. Si no sabes qué mentoría elegir, si no sabes qué membresía elegir, entonces yo te puedo ayudar. Vas a trading institucional oficial y ahí puedes ingresar. Acá están las mentorías. Entonces, Trader, es importante muchas cosas, yo quisiera explicarte mucho, obviamente hay muchas variables, pero esas variables yo las filtro para ustedes, se las envío dentro de la comunidad, les enseño una acción del precio muy sencilla, con indicadores muy sencillos, donde ustedes obtienen buenos beneficios, afianzan la estrategia, escalan su mentalidad, cambian sus hábitos financieros. Recuerden que cada acción, cada acción, cada, o sea, si yo pienso una cosa, voy a hacer acciones. Y esas acciones van a tener consecuencias. Esas consecuencias van a crear resultados. Y esos resultados van a crear materia. Entonces, trader, si yo no tengo pensamientos buenos, o bueno, si yo soy muy positivo pero no tomo acciones constantes, y mis acciones... Ahora las conozco, pero no las perfecciono para mejorarlas, para que mi movimiento sea cada vez mejor, más armonioso, para que sea más efectivo. Pues todo eso se tiene que ir puliendo. Son virtudes que el trader tiene que ir creando. Y cada, cada membresía les creo esa virtud. Obviamente ya acá es para que te profesionalices, por eso es la oro. Y esta obviamente es la plata, porque es para que tengas resultados y puedas escalar... A la mentoría personalizada y puedas convertirte en un trader élite. Por eso, aquí en la mentoría personalizada, en la membresía oro, obtienes un chat privado conmigo y una comunidad totalmente aparte, élite. Aquí es la comunidad plata. Acá también estoy totalmente, obviamente, activo todos los meses. Tienes una mentoría en vivo, trader. Ingresa cuando quieras, la puedes cancelar. Te va a cambiar la vida. A nivel mental, porque hay que conectar mente, corazón, instinto, acción. O sea, uno también tiene que organizarse para que el trading de uno sea organizado, para que el negocio de uno sea organizado. Trader, son muchas variables, pero aquí estamos para ayudarte. Te va a cambiar la vida. Cuatro negocios en una semana, más de 400 pips. Imagínate cuánto es eso en rentabilidad. La de verdad, ya llevo más del 15% este mes. Entonces, Trader, la idea es mantenerme como siempre. Un abrazo y lo espero adentro de la membresía Trader.